Ando atrás y puedo ver mi vida entera y sé que estoy en paz pues la viví a mi manera crecí sin derrochar no quería abrazar I'm ¡Gracias! ¡Gracias Siempre viví A mi manera